Un comerciante fue ultimado a palos por desconocidos en la comunidad de Buenavista, municipio de Pimentel. Arcadio Caro Checo fue encontrado amordazado a boca abajo dentro de una pileta de agua próximo de donde tenía un pequeño colmado. El cuerpo fue enviado por las autoridades competentes al Instituto Regional de Ciencias Forenses para los estudios correspondientes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.